La esperanza y el amor y la fe son dones que el Señor Jesús al hombre da, pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza morirá y la fe perecerá, pero el su vida ya por mí me perdono y me salvó de mi maldad me libertó por amor por eso canto muy feliz por amor a mi Señor oh aleluya ya por siempre viviré por eso canto muy feliz por amor a mi Señor oh aleluya ya por siempre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 Tu vida ya por mí me perdonó y me salvo, De mi maldad me libertó por amor Por eso canto muy feliz Aplausos para el Señor Jesús.